Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio, esto es Geekmanía y el día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar tu Nintendo Switch y algunas precauciones que tenemos que tener con esta consola eh, Voy a cambiar la posición de la cámara y ya volvemos muchachos ya tenemos por acá todo listo todo preparado y vamos a empezar eh, a limpiar nuestra Nintendo Switch, vamos a, a comenzar por la pantalla como vemos por acá la pantalla eh, está por la parte de atrás un poco sucia, tiene marcas de grasa marcas de huellas la parte de la pantalla también está bastante, bastante sucia entonces ¿qué es lo que vamos a hacer para limpiar lo primero que vamos a necesitar es un pañito de estos que se utilizan para limpiar los anteojos eh, un pañito de microfibra se consiguen bastante fácil en todo lado entonces uno de estos para no rayar la pantalla y algo muy importante es que la pantalla tenga eh, vidrio temperado o que tenga eh, algún tipo de protector no utilizarlo a como viene de fábrica porque el dock al tanto estar poniendo y sacando llega a rayar no la parte visible de la pantalla sino las esquinas, aquí los marcos y siempre es bueno tenerle un protector entonces esa es la recomendación principal que les doy apenas compren su Nintendo Switch ya sea la versión light o la tradicional ponerle eh, un vidrio temperado o algún tipo de plástico protector eh, he visto por youtube que mucha gente recomienda mojar este trapito con agua del tubo eh, lo cual no es recomendable porque el agua del tubo viene con cloro y el cloro eh, llega a oxidar los tornillos si eh, le llega a entrar humedad a esas partes Entonces si no tienen nada que echarles, yo les recomendaría que compren agua destilada. El agua destilada la venden en las farmacias, es sumamente barata. La echan en un tarrito en spray, que el tarrito esté bien lavado, ¿verdad? Al trapito le hacen una dos veces y empiezan a limpiar su pantalla. Si ustedes quieren ya hacerlo de una manera más cautelosa, y quieren invertir un poco más eh, yo les recomiendo para limpiar la pantalla este líquido que este es de la marca columbus es un limpiador multi superficie con acción de espuma dice y es un limpiador de computadoras tv tablets y más eh, especialmente para las pantallas entonces este líquido vamos es el que yo voy a utilizar en este momento y lo que vamos a hacer es no echarlo a la pantalla directamente, sino al trapito que vamos a usar. Y una cantidad bastante moderada. Agitamos bien. Si me oyen la voz un poco rara es que ando con gritos. Agitamos bien. Y le echamos. Esperamos que se, este, se, se dilua un poco. Listo y esto lo vamos a pasar en la pantalla con movimientos circulares esto lo hacemos en el caso que estemos utilizando este, este líquido lo hacemos hasta que el líquido seque, otra opción si ustedes no tienen este líquido es utilizar alcohol eh, 90, alcohol ese eh, que venden en todos lados, venden en las farmacias, venden en el super de igual manera, sumamente poco es apenas el, el trapito humedecido, no es que lo vamos a, a mojar todo hasta que chorre. Eh, lo, que haría, lo que haríamos sería eh, lo mismo, simplemente agarramos eh, el, con un spray, le damos dos veces al trapito y esa es la cantidad que vamos a utilizar de alcohol para limpiar la pantalla una vez que ya lo esparcí bastante ustedes ven que la pantalla se ve todavía como mojada porque este es un líquido que no se seca instantáneamente yo lo que procedo es a secarla ya por completo con un poco de algodón entonces ya con un poco de algodón hay que tener mucho cuidado porque suelta pelos y lo pasamos Bien, vemos que suelta bastante pelos, pero empieza a secar. Entonces, ya la pantalla va a quedar bastante, bastante limpia. Y listo muchachos, aquí como pueden ver, ya la pantalla está sumamente limpia de hecho está tan limpia que acabo de notar que tiene algunos rayones que de no haber algunos rayones mínimos por acá tiene uno yo creo que en la cámara no se ve pero que de no haber tenido el, el temperado esos rayones hubieran sido directamente en la pantalla y no en en, en el temperado como es mi caso Ok, ya limpiamos la parte del frente. Ahora vamos con la parte de atrás. Que como ven, también está bastante sucia. Eh, pueden utilizar alcohol. En mi caso, yo voy a utilizar un poquito de alcohol con el mismo trapito que estaba utilizando. Sumamente poco. Recuerden que las cantidades son bastante pocas para no llegar a dañar la consola si quieren pueden levantar la tapa para limpiar mejor absolutamente todas las partes esta tapa con solo que ustedes la hagan hacia atrás sale fácilmente y ya pueden limpiar bien si hay alguna superficie incómoda de limpiar pueden utilizar un aplicador un hisopo como ustedes le digan para limpiar partes de difícil acceso y una vez que eh, limpiamos con el trapito húmedo vamos a utilizar igual algodón para terminar de secar y bien ya la parte de limpieza terminó y ahora vamos con otra parte muy importante que es eh, darle brillo a las partes plásticas y protegerlas estas consolas, bueno prácticamente todas las consolas, yo no sé si ustedes recuerdan la Nintendo NES eh, que se ponía amarilla con el tiempo, eso es por los rayos v eh, Tal vez la consola ustedes la tienen en una habitación donde a cierta hora del día les les da a través de una ventana les da la luz, eh, entonces los rayos del sol la llegan a deteriorar el plástico, principalmente eh, se descascaras, eh, se desquebraja o la tonalidad cambia entonces para protegerla yo lo que utilizo es aquí yo tengo un líquido que voy a enseñarles eh, esto es un gel de protección que se utiliza para carros y motocicletas para las partes plásticas esto lo que hace es abrillantar y eh, proteger de los rayos UV entonces esto es un gel de la marca SAO que yo utilizo si ustedes quieren lo pueden utilizar sino únicamente con el alcohol está bien pero si ustedes quieren proteger las partes plásticas que dicho sea paso son bastantes utilicen este gel eh, yo lo que utilizo es sumamente poco es una cantidad mínima porque tampoco se necesita bastante una gotita de este material de este líquido perdón y con la con el con el algodón lo, espienso, lo empiezo a distribuir por todas partes para que este este gel haga su efecto y me proteja y abrillante las partes plásticas de la nintendo switch de igual manera las partes difíciles de acceder las podemos hacer con el aplicador listo muchachos quiero que vean el resultado final una consola bastante limpia y con un acabado más brillante se ve bastante protegida tanto en la parte del frente como en la parte de atrás y eh, algo que les recomiendo mucho es no traten de limpiar el puerto de carga, es el puerto USB tipo C, eh, con aplicadores, ni con cepillos, ni con pinceles, ni con nada, eso se hace únicamente con aire comprimido, eh, del que venden enlatado, eh, yo no lo voy a utilizar en ese momento, porque el que tenía se me acabó, de hecho tengo que comprar, pero esa es la única forma de limpiarlo, le echan un poco de aire comprimido aquí, y en la parte de la ventilación, bueno, y llegó el momento de hacerle la misma limpieza a los joy que por acá los tengo. Eh, los Joy-Cons se limpian de la misma manera, primero con un trapo humedecido con un poco de alcohol y eh, luego para proteger un poco del de gel que ya les mostré. muchachos aquí llegamos a una parte bastante interesante la cual es los joysticks eh, para limpiar esta zona la pueden hacer con un aplicador limpian la parte plástica todos sus alrededores y eh, limpian todas las zonas que sean de difícil acceso Aquí ustedes se pueden tomar su tiempo. La idea es que quede bastante, bastante, bastante limpio. Y eh, algo que les voy a explicar. Eh, que para esto ocupo cambiar de el lente de la cámara. Muchas personas eh, que tienen eh, los, los joy dañados que se les mueven solos. Eh, a veces suele pasar de que lo que tienen es un poco de este suciedad en la parte interna de los joycons para limpiarlo únicamente con un monda dientes lo que hacen es que hay aquí como un plastiquito como un hule que ustedes lo levantan y por dentro hay como unas piezas blancas que son como rodamientos eh, entonces lo que pueden hacer para solucionar eso es probablemente ya les cayó algo de tierra en alguna de esas partes lo que hacen es que con el mondadientes levantan un poco levantan el plástico y con la otra mano yo no lo puedo hacer ahorita porque estoy bastante incómodo limpian que estoy el trapo un poco el, el limpiador de oídos un poco humedecido con alcohol limpian y así en toda la circunferencia del joy -Con y con eso se les puede arreglar sin embargo si ustedes lo limpian constantemente no es necesario hacer este procedimiento a no ser de que se les vaya a dañar o se les haya dañado ok voy a terminar de limpiar los joy -Cons y volvemos yo aquí tengo los joycons bastante limpios, la verdad. Eh, una última recomendación que les voy a dar sobre los joycons es: eh, de lo posible, tratar de ponerle estas gomitas a los joysticks, lo cuales se eh, llaman, creo que son thumbsticks. Eh, si, usted, si ustedes utilizan mucho los joysticks, probablemente con el tiempo se les empiece a desgastar pero estas gomitas lo que van a hacer es alargar la vida útil de estos joysticks el hule no se va a desgastar tan rápido entonces este es una muy buena compra son sumamente baratos eh, y creo que junto con el vidrio temperado para la pantalla es una de las primeras compras que deberían de hacer el dock lo vamos a limpiar justamente igual con un trapito humedecido con alcohol por toda la superficie y cuando terminemos le aplicamos el gel que ya les mostré una de las partes más difíciles de limpiar en el dock es aquí por dentro traten de hacerlo con cuidado y eh, las gomas que tiene el dock por acá Traten de que no quede tierra porque eso es lo que llega a rayar la pantalla del switch. Y bien muchachos, así es como queda la consola, eh, después de aplicarle la limpieza que le acabamos de limpiar, queda bastante bien, bastante, eh, bastante brillante y lo principal es que la cuidamos bastante, eh, esto yo recomendaría hacérselo una vez por lo menos a la semana dependiendo del uso que ustedes le den, y... Eh, Espero que les haya gustado ese video muchachos Si les gustó el video recuerden darle un like y suscribirse Y nosotros nos estaríamos viendo hasta la próxima Chao